muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal a este canal especialmente para ti muy bien amigos estamos aquí de nuevo para un nuevo pequeño video tutorial esta vez vamos a ver cómo descargar e instalar virtual dj pro 8 como siempre en la descripción dejaré el enlace para que puedan descargar el programa. Muy bien. Ese enlace los va a llevar a este por Mega, a este a esta página, a esta pantalla donde darán solamente darán descargar con el navegador y listo. Esperan que se descargue el programa. Bien. Una vez descargado el programa nos quedará este archivo rar que al darle clic derecho a extraer aquí nos dejará esta carpeta muy bien simplemente pues tendremos que dar doble clic a la carpeta dentro otra carpeta y ya encontramos los archivos de instalación del virtual dj pro 8 Full bien el resto que sigue es como cualquier instalación yo creo que todos ya saben lo han hecho alguna vez o algunos ya lo han hecho demasiadas cómo instalar un programa bien, solo damos doble clic sobre el primero que dice el primer que dice Install Virtual DJ pcb 8.0.1.8 bien, damos doble clic nos aparece esta eh, pantalla aceptamos damos en next veamos eh, la instalación típica y damos a instalar. Ahora solo tendremos que esperar hasta que el programa eh, verifique mm, los requisitos que necesita y se instale o empiece a instalar. Muy bien, como ven, ya terminó la instalación. Muy bien, ahora simplemente damos en finish. Muy bien amigos, una vez ya instalado el programa, eh, no lo ejecutamos, sino que nos vamos aquí al icono del programa y buscamos abrir ubicación del archivo. Muy bien, ya estando en abrir ubicación del archivo, lo que vamos es a copiar y pegar. La aplicación. Que está de color rojo. Bien. Aquí daríamos actualizar. Y eso sería todo por el momento. Muy bien. Ahora ya podríamos ejecutar el programa dando doble clic sobre él bien aquí no sale esta pequeña pantalla simplemente no le paramos cuidado le damos en la x eliminar y para que vean que capul pues nos vamos aquí al cuadrito y como ven están disponibles todas las funciones del virtual dj muy bien amigos, esto ha sido todo por ahí. solo me queda comentarles que se suscriban al canal, que comenten y nada, nos vemos en una próxima ocasión, chao.